Eh, por eso es interesante, Iván, eh, uh -huh. la, la entrevista que vamos a tener ahora, eh, porque eh, ellos siguen el día a día de lo que ocurre con, con los precios. Lo tenemos en línea Isaac Rudnik, director del Instituto de Investigación Social y Económica. Isaac, eh, José Calero e Iván Damianovich, te saludan. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto hablar con usted. Bueno, gracias por atendernos. Estábamos viendo alguna, algunas informaciones que ustedes publicaron eh, y llama la atención realmente lo que está ocurriendo con los precios, en este caso eh, en un detalle que ustedes hacen de los productos de almacén. Sí, eh, nosotros hacemos el relevamiento de los productos de la canasta básica, que son 57, los mismos que mide el INDEC, eh, 57 productos al, si, si, 57 productos alimenticios que eh, componen la canasta básica de, de alimentos que relevamos todos los meses en negocios de cercanía del conurbano bonaerense en este caso y de otras ciudades del país. En el mes de abril nos dio eh, un incremento de 8,17%. Eh, lo cual sumado a los tres primeros meses a los aumentos de los tres primeros meses eh, desde, desde diciembre da una suba de 425 dentro de esa dentro de esa de los productos de la canasta básica eh, habitualmente los desagregamos en tres rubros que son los de almacén que es el el incremento, el rubro del que vos eh, estás aludiendo, el de verdulería y el de carnicería. Bueno, el de almacén en eh, en abril nos dio 9,65. Efectivamente fue el, el rubro que, que, que más que más aumentó. ¿no? Los de eh, carnicería tampoco estuvieron muy rezagados en este ranking, este triste ranking estuvieron 9,4 y este mes eh, pasado los de verdulería sí estuvo un poco más eh, bajo que, que en los meses anteriores que venía muy fuerte eh, estuvo en 3,4 más o menos Ahora eh, Isaac, buenas noches, Iván Damiano bueno, te no. saluda, ¿cómo estás? Eh, cuando uno observa estas cifras eh, ¿desde cuándo no teníamos registro ...en la Argentina... De, de, ...de estas de estas variables... ...es decir... ...¿a, a qué época tenemos que remontarnos... ...para, para ver este, este nivel de aumento? Y me parece de que son... El, ...o sea... ...lo que viene sucediendo... ...es una aceleración... ...permanente... ...que durante el año pasado... ...fue constante... ...en algunos meses fue un poco más... Eh, ...se fue morigerando en los meses inmediatos posteriores a la asunción eh, del, del actual ministro, pero después ya sobre final de año eh, volvió a volvió a subir volvió a acelerarse y en los cuatro primeros meses de este año eh, claramente va, va subiendo el ritmo eh, de aumento. Claro, pero, pero si uno tuviera que tomar perspectiva histórica, eh, digamos yo creo que no se observan estos números desde el principio de la década del 90 antes de la convertibilidad cuando todavía estábamos en procesos hiperinflacionarios Sí, es, ahí hubo un periodo de, eh, hiperinflacionario como, como vos decís, primero con Alfonsín después uh -huh. con, los primeros, con los primeros tiempos de, de Menem Correcto. Eh, y, y después también hubo una una suba importante en los primeros en los primeros tiempos de la crisis después esa eh, esa, esa aceleración se, se morigeró eh, pero también ahí en los primeros en los primeros meses de la crisis de la gran crisis de principio de siglo tuvimos un, un aumento importante de precios. Uh -huh. Llama la atención, eh, bueno, eh, los incrementos que están teniendo rubros que son clave. Eh, miraba acá un poco el estudio, eh, el azúcar, por ejemplo, o eh, algo con lo que siempre se hacen chicanas políticas, que es la polenta, eh, que indudablemente están muy, muy por encima del incremento del costo de vida, ¿no? Sí, están por encima los alimentos en general están por encima del promedio de la, de la inflación general fueron durante todo el año pasado el, el motor del, del proceso inflacionario el índice de precio del consumidor eh, en líneas generales el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas siempre salvo algunos meses excepcionales siempre estuvo por encima del por encima del promedio eh, esto, de alguna manera, parecía que podía eh, generarse una situación distinta, no tanto porque se, al, al final del año pasado y principio primeros meses de este año, eh, porque eh, no tanto porque se, se morigeran los aumentos de los alimentos, sino porque otros productos que también son indispensables para la vida, eh, cobraron eh, fuerza en su ritmo de, de aumento eh, como las tarifas por ejemplo el transporte porque bueno hubo todo este proceso de, de desregulación de inicio de quita de subsidios de, otor de parte del gobierno se otorgaron eh, aumentos y permisos para que las telefónicas también eh, aumentaran eh, más, más aceleradamente que, que lo que venía siendo, o sea, hubo un, un incremento importante de lo que son los precios regulados por el por el Estado. Entonces hubo un par de meses en los que estos estos rubros empataron o incluso estuvieron un poco por encima de los alimentos. Pero bueno, lo que está sucediendo, en, eh, digamos, en, en, sobre todo a partir de febrero, es que hay eh, un, una aceleración muy fuerte de los de los, de los los alimentos. Y sí, hay a, algunos productos que, que llaman la atención, eh, en, particularmente en los productos de almacén, como el azúcar, por ejemplo, eh, en, eh, en abril aumentó más del 30% en un solo mes, ¿no? Uh -huh. eh, la leche aumentó 11%, uh -huh. Queso cuartirolo, o sea, el queso más, el queso cremoso, el queso le en cuartirolo, el queso que son los más económicos, por encima del 13%, la manteca también, bueno, la hierba, eh, son todos productos, eh, bueno, la polenta que, que mencionabas este, también, entonces son todos productos, digamos, de, de muy de consumo popular, la, la, la polenta aumentó en abril el 25%, ¿no? uh -huh. eh, son todos productos de, de consumo masivo, de consumo popular, son productos que, que son este, muy requeridos justamente porque eh, los que algunos de los que tienen eh, los, los nutrientes más eh, indispensables, para las familias, sobre todo para los pequeños, como por ejemplo la, las carnes, las frutas y verduras, en los últimos tiempos tuvieron subas eh, sustanciales que eh, lo alejaron de la posibilidad de una eh, de una provisión, de una compra eh, permanente en los en los ter, en los proporciones que hace falta y eh, bueno eso obligó a los jefes y jefas de hogar a correrse a productos como eh, estos que polentas, harinas, eh, eh, eh, productos más eh, ricos en hidratos y grasas que, que llenan la panza, como decimos vulgarmente, aunque no tienen los los nutrientes indispensables, pero esos productos que proporcionalmente son más baratos ahora eh, han, vienen teniendo también eh, aumentos muy muy fuertes. Isaac, gracias, que te vaya muy bien. No, gracias a usted por, por llamar y siempre estamos a disposición. Ahí estaba Isaac Rudnick, director del Instituto de Investigación Social y Económica. En el primer cuatrimestre el azúcar, 54%, el queso cremoso, el más consumido por los sectores populares.